En las ancestrales técnicas del chiku, algunas de las más complicadas son aquellas que permiten endurecer una parte del cuerpo para soportar los golpes. Entre ellas, la técnica del huevo o entrepierna de hierro sirve para eliminar este punto vulnerable. Por ello, se entrena progresivamente con golpes, usándose una herramienta más contundente en cuanto es capaz de resistir la anterior. Por motivos obvios, sus practicantes curan un voto de celerato.